¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla y Mohachi. Estamos con un nuevo video de Minecraft. En este caso, vamos a jugar Perfect projectiles. Y bueno, vamos a ir a ver si podemos hacernos los dos monumentos, o por lo menos un monumento. Esta partida es BOOM. Se trata de romper eso, esa orbe de ahí, del equipo rojo, o sea, del equipo contrario. Y bueno, si lo rompemos nos van a dar los puntos, y bueno. Vamos a intentar agarrar la TNT, a ver si podemos hacernos un cañoncito ahí para romperlo A ver si con esto basta... sí con esto basta, bueno Vamos a hacernos nuestro cañoncito Así, así, así y así Lo prendemos, nos corremos porque si no nos van a matar Y la TNT tendría que saltar... ¡uh no salió, no salió Ahí está, lo aprendemos. Sí, rompimos, perfecto. De hecho, nuestro compañero también se subió ahí todo a lo loco y rompió directamente subiéndose. A ver si podemos agarrar otra vez TNT. Esto vamos a hacer lo mismo que hizo nuestro compañero, vamos a subir a ver si podemos romperlo también así. Por aquí es creo que hay un rojo ahí. Sí, pero el rojo me parece que se acaba de ir, sí, perfecto. Me saludan en el chat, un suscriptor debe ser. Lo soledaría, pero me tengo que parar a escribir, ¿saben? No sé, siempre, siempre me encuentro ahí suscriptores y todo, y siempre lo saludo claramente, pero hay veces que no los puedo saludar porque, no sé, estoy grabando cosas así, entonces eso. Que... Uh, no puse TNT, me cago en Dios. Ah, solo lo aprendí. Oh, uh, sí, perfecto, lo rompimos completamente. Sí, entonces sí funcionó, la TNT, esa que puse, funcionó perfectamente. Vamos a intentar romper el otro, a ver si podemos, ya que encima supuestamente lo tocamos ya, ya está tocado. A ver si podemos agarrar TNT otra vez y romperlo como recién. El problema es que como ya rompimos el otro de ellos, ahora van a estar muy concentrados también en defenderlo, por así decir A ver si podemos hacerlo otra vez acá Pero es que creo que acá ya no me alcanza la TNT No ah, sí, perfecto, justo Nos corremos y ¡Uh! ¡Ya ganamos! Bueno, partida rápida, duró 2 minutos y 10 segundos, pero bueno, no pasa nada Ahora nos vemos en otra partida. Y bueno chicos, ya estamos en un nuevo mapa de 2 estamos en Summer, uno en el que tenemos que... Lo que tenemos que hacer es fácil, tenemos que dominar la Central Hill, que ya la tenemos dominada. Uh, este se va tepeando. Y lo que hay que hacer es... Eh, Misión Hay que tener dominada la Central Hill, que es esta, que no, ya nos están robando acá. Vamos a intentar matarlos a estos. Bueno, oh, bueno, bueno, bueno. Perfecto. Tenemos 11 manzanas, vamos a comerlas. Bueno, ya tenemos dominada de vuelta, nos estaban por robar la heal. Bueno, hay que mantener... Que no fico, me enrollo yo cualquier cosa. Hay que mantener una no esta, esta central heal y ganar, porque el primero que llega a 400 este, puntos, gana. Luego ya tenemos 222 puntos, así que lo tenemos dominada. Este va a querer venir a matarme, no va a poder. Claramente no va a poder. Ven aquí, ven aquí. ¡Ah! Me hacen se dios, Me robaron el kill. Vamos a ver, están todos los verdes ahí centrados, no sé por qué, pero bueno... Vamos a dispararles, a ver si puedo matarlos. Hay un suscriptor que me dice Carla. Vamos a poner una carita feliz también. Ah, pero si sí es de nuestro equipo. Pensé que... es que eso es lo que yo no entiendo de los suscriptores o simplemente de la gente. Si están en mi mismo equipo, ¿por qué...? O sea, si están en mi equipo, ¿por qué me hablan por privado? O sea, digo por privado. Si están en el equipo, ¿por qué me hablan en global? O sea, ¿por qué ponen G y me pueden hablar por acá normal? Bueno, mira ese, el para un inteligente, ese sí. Ese me habló por acá, por normal. Vamos a matar a alguno de estos. Son un montón, son tres. Matemos a uno. Matemos a uno. ¡Uh! Oh, me mataron. Ese me pregunta si se me acuerdo de ti. Sí, es un chico que he comentado acá en un video mío. Me comentó. De hecho creo que me enviaron para grabar o así sea. Pero no, no voy a grabar con nadie A menos que, no sé, por ahí un amigo o algo Este está laggeadísimo, lo matamos, kill gratis <risa> Bueno, vamos a subir de vuelta a la hill Así no, no, no las dominan Porque al parecer vamos a terminar ganando 400 a 0 Porque no dominaron nada todavía oh, Mira, voy a agarrar los verdes por atrás Y no van a saber que los tocó ¡Uh, se escapa! ¡No, no te escapes! Vamos a dispararle ¡No te escapes, no te escapes! ¡Ah, oh, se escapó! Vamos a dispararle, uy, soy asco Vamos a comer una seta manzana Disparar No, no, son varios, son varios, son varios Van a apoyar van a apoyar van, van a venir acá a matarnos Si es que pueden, ahí está, venga No, no, no, son muchos, son muchos contra Yo sola, yo sola, estoy sola, estoy sola Ay, no, no, son demasiados Corre, Carla, corre Ah, pero uno solo no va a dominar, eh Uno solo, uno solo, si sí puedo, ven aquí Toma, muerto Este me quiere pegar solo a mí, no sé por qué cada un dios me van a matar ah para su, no te puedo responder el es que estoy grabando lo siento mucho, tal vez veas este video un saludo para, para su, el gamer ah y también quería mandar un saludo ya que es mi video y es mi canal y solo eh, para un suscriptor que, que se llamaba Felipe un suscriptor llamado Felipe que ve mis videos y el otro día me habló por TS y me dijo que si, me podía, que si le podía mandar un mensaje Va, un saludo más que un mensaje. Así que bueno, un saludo para Felipe y para el para su este que está acá. Que estoy grabando, que no le puedo responder, así que lo siento. Ya verás este video si es que lo ves. Y dirás, oh, me respondió por micrófono. Que no me salen las palabras. ¡Eh, nos metemos en la matanza acá! No me diré. Bueno, yo a la mierda del CADE, que le den al CADE. ¡Uh, uh, uh! ¡No mate a nadie! <ríe> ah semejante parís ahí, nos metieron. Ah, también quería mostrarle lo de las capas. Miren, esa capa, sensualota. Okay, so me. me puse esa capa porque no sabía qué carajo de capa ponerme y todas las demás eran horribles. Ah, pues terminó. <ríe> pues gg. <-g. ríe> Terminamos ganando. Ah, mira ahí me puso Carla Sos Pro. Un abrazo para... Diabu 598, ganamos la partida, así que nada, espero que les haya gustado mucho este video. Si no están suscritos, por favor suscríbanse a mi canal, subo videos cada un tiempito, ahí más o menos. Ya voy a ir regularizando la semana, más o menos, voy a ir subiendo más videos y todo eso. Un saludo para todos, un saludo para el parazo que estaba acá y a todos. Y nada, hasta la próxima, espero que les haya gustado. Bye! Como esto es de puro... ¡No!